Estamos acá en Kixi Dash vs. Augusto Megas en Geometry Dash Bien, antes de arrancar voy a eh, explicarles más o menos cómo va a ser este video Por si no saben eh, cómo son los versos en Geometry Dash son, son, bueno, dos personas que juegan niveles al mismo tiempo Y el primero que se los pasa básicamente gana Así de simple Lo que vamos a hacer en este versus eh, va a ser elegir cuatro niveles Dos de esos niveles me los pasé yo y no él Y, y los otros dos se los pasó él y no yo Eso va a ser un poquito más, este... Eso va a ser como la espe lo especial de este versus Y en caso de empate, que yo ya sé lo que va a pasar porque ya hicimos el versus Pero en caso de empate, haremos un desempate con eh, un medio demon Los niveles que elegimos son Saiyabon Action, que me lo pasé yo ...God Gitter, no confundirlo con God Gitter... ...God Gitter, que se lo pasó él... ...Infinite Circles, que me lo pasé yo... ...y Freedom, que se lo pasó él... Es, ...los cuatro son Easy Demons... Y, ...y bueno, este... ...es así de simple... ...y en desempate, en caso de desempate... ...vamos a desempatar con Fear Me... ...otra cosa que quiero aclarar... ...es que cuando íbamos a empezar a grabar... ...él se mandó un moco y no grabó su propio audio... ...por lo que tuvo que usar el, el audio de, de Discord... Y bueno, se le escucha un poco mal, se le, pose, se le pone se escucha un poco inentendible y además muy bajo. Así que lo que hice fue eh, arreglarlo lo máximo y ponerle subtítulos, porque es que no podía hacer otra cosa. Eh, una disculpa por eso, pero no hay ninguna manera de arreglarlo y es lo que tenemos. Pero bueno, sin nada más que decir, comencemos. Bueno. Bueno, primero empecemos con Saiyan Action, que este es un nivel que creo ganar yo. Porque están basados en un juego que yo jugué y él no. Entonces, como que yo ya me conozco todas las trampas y él no. Entonces, acá tengo ventaja. Ah, vale que ya me lo pasa sí, yo, yo no jugué Mario, en el... <risa> Pero bueno. Bueno, este. Bueno, ¿estás listo? ¿Hacemos una práctica o vamos así seco? Um, yo diría que de una vez Con este no creo que se hacer una práctica. Bueno, está bien. Dale. Una, dos. Tres. Mira, me un poco de ventaja Voy a agarrar Hola, la puta. madre Yo ya voy por la 63 Ah, mierda, 74 ya En el primer teto dice 74 Bueno, no pasa nada 83. ¡Ah! ¡90! ¡Oh, soy tonto! Oh, ¡Maldición! Morí de una forma muy estúpida. Sí, más de una vez morí ahí. Lo que sé que también este video me lo pasé más de una vez. Así que también también tengo esa ventaja. Estoy ya no ni... Ok, me queda el troll nada más, me queda el troll, me queda el me queda el, el último trollador Listo, GG Comunidad y todo <ríe> Ya lo pasé Te dije, yo no... este juego... La verdad, pero... Cinco intentos y, y, y me parece que los cinco intentos llegué al al, al drop final, o sea al sesenta y pico por ciento o Si sea, es que ese nivel está Nivel 27 de Puerto más que ese... No <ríe> Bueno ya, ya, ya, ya, ya, ya está Okay. Eh, bueno, el siguiente es God Eater Que acá, God Eater no, God Jeter Que no se confunda <ríe> Este <ríe> Que sí por eso <ríe> Bueno eh, Acá yo la verdad que Lo veo difícil que gane yo, yo creo que en este va a ganar él porque En el final Hay un wave que es bastante complicado Y yo encima doy asco con el wave Soy una mierda en el wave y él, y él dice que es bastante bueno Así que acá creo que va a ganar él Creo, no sé Bueno, acá hacemos, acá hacemos práctica o también vamos a los sacos. Uh, acá sí también, aquí sí práctica para, para Sí, dale para la onda de final. Claro, la otra ni siquiera hiciste práctica porque. Porque que ya, ya estabas perdido. <risa> bueno. Este. ¿Estás listo? Dale ya las tres, una. Una, dos, dos tres. tres. Ok, okay este. Ocho intentos, bueno, no es tan mal. ¿Terminaste ya vos o todavía no? Ya, ya está. Bueno, este. Bueno, este, ya estamos. ¿Cuento? Vale, tú cuentas. Dale. Una, dos, tres. Ok, ya, ya leí. Okay, primero entonces, o sea, o sea, o sea, está, está, está, está. Okay. ¿He comido? Bueno, no sé por qué tengo tantos miedo y ya sé que voy a perder, pero bueno, no pasa nada. ¡Uf! Estoy fuerte, ¿eh? Hoy estoy fuerte. Es que ni en Acrópolis estuve tanta suerte, ¿eh? Ah, 89. Ok, concentración porque esto me lo puedo hacer, ¿eh? 89, en el wave final. Morí en, en el primer intento, morí en el wave final. Bueno, en realidad fue el segundo, porque el primer intento fue una cagada. ¡Ah, oh, mierda! ¡No! 91 en Godita. <ríe> okay. Ok Este no una nave 76 Wave ¡No! ¡92! ¡Ah, ¡Oh, mierda! <ríe> ¡Uf! Uh, esto está justo, ¿eh? Está peleado esto, ¿eh? Puta madre 96. ¡Ay, mierda! No tengo que saltar ahí, ¿no? Me parece que no, no sé. ¡No, mierda! Bueno, yo, estoy, yo ya tengo que intentarlo, eh. Voy por el 26%. Como no, el último agarrar la No, ya, o sea, ahí se prende el 34%. Bueno, está bueno, está bien, está bien. Ah, ¡Oh, mierda. Está bien. Bueno, uno a uno. No está tan mal. Ese se pone más intenso, ¿no? También. Ok. Bueno, eh. El siguiente. Este es, el, es Infinite Circles Vale, ¿tú cuentas? Dale, dale Bueno, ¿Esto hacemos práctica o? Yo no que también Ah, dale, no, dale. Dale, dale Está bien Bueno, este Uno, dos, tres Ok Yo este lo considero El Nine Circle es más fácil Bueno, que juegue, quizás hay otro más fácil Pero de los que yo juegue este es el más fácil de todos Porque el efecto no es tan... El efecto no es tan jodido Y... Y tampoco el gameplay es muy difícil La primera mitad es complicada pero después eh, Se pone fácil Lo único difícil es la nave La nave al principio que ya perdí nueve veces Y, y, y soy un soy un imbécil Sí, casi me hago un fluke Sí, yo también Casi me hago un fluke de 55 siempre perdí los triples pinchos Bueno, no pasa nada 17 intentos, ¿vos cuántos intentos? ¿No? ¿Cómo? Quédate pegado en el techo. Ah, no lo sabía Bueno, no pasa nada Bueno, yo les voy a hacer Porque, porque Porque sí Bueno, para que decirle de que soy imbécil Bueno Este, cuento Dos Tres a ver. Tengo miedo Bueno, en este nivel La verdad que la cosa Está bastante peleada Puede que gane yo Puede que gane él Puede que gane yo Porque este nivel Se me lo pasé Y tengo esa ventaja o puede que en él Porque se le hace muy fácil Los niveles Circles Y yo como dije Soy un asco en el wave Soy asco Y no sé cómo me pasé La nave la primera Voy por el wave. Atento. Ah, yo también Ah, 55 Olvida. Este puede que ganes vos Ah, otra vez 55 Esa transición él, él, él Es prácticamente La última parte difícil Del nivel o sea, pasás esa transición y listo, ya, ya lo tenés hecho Para mí, mira, Para, para mí, en cuanto pase de 48 Es este... Sí. Que, una, que una transición ahí con Velocidades y te confunde bastante Bueno, a mí me confunde Ahí está, listo O sea, no, no me nivel, niveles, digo, estoy en la parte fácil Quiero decir pam, pam, pam, pam, pam, pam. No quiero mirar el 75 hoy Infinite Power Eso ya está bien el cubo final No pierdas el triple pincho por favor Sí, listo, chichi. Bien? ¿Saltó? Eh, tres intentos, ya, ya, ya me lo pasé, ya me lo pasé no, este okay. 20 de la nave, bueno, <ríe> qué raro. Bueno, Mira, no sé cómo es para no perder en la nave ninguno de los tres intentos, pero, pero bueno, no le dije si esto, sí que es esto sí, es si tiradísimo. Bueno, bueno, dos a 1 Ahora vamos con Freedom. Que, bueno, Freedom, este, es un nivel XL ¿eh? y, y eso combinado con que me pongo nervioso, la verdad es que no me gusta nada, pero bueno, este, ¿vos querés aportar algo al nivel? O, o, o, o empezamos así ¿no? pues, mira, este, la verdad es que, más fácil que he hecho más, más fácil que me ha Yo diría que así una no vez eh, Para mí más fácil de saber una acción Pero bueno, no pasa nada A ver, este... Yo no estoy nivel en este nivel, en lo único lo único que puedo decir es que Estamos muy peleados la cosa Como en Infinite Circles Porque yo acá me hice una práctica Y me hice un treinta y pico al 100 Así que tengo esa ventaja, pero bueno Ahora sí, ¿hacemos práctica o, o vamos? Bueno, está bien, como quieras. Ah, sí, sí, pa' que yo le había dado, que soy imbécil. <ríe> perdón, perdón. Son los nervios, son los nervios, boludo. Son los nervios, perdón. <ríe> Uno, dos, tres. Ahí va. Yo le había dado, yo estaba por el 20%. <ríe> perdón, soy imbécil, disculpame. Esta serie la temática de, de Undertale tan, tan, tan, tan, tan, tan. Ok este nivel, La parte más difícil es el inicio O sea, el 20% Ahí voy a chocar un montón de veces Es como un Infinite Circles La parte más difícil está al 20 y pico por ciento Ok, pasé el primer wave No, ¿qué hice ahí? ¿Qué hice ahí? Bueno, 29% dice Tuve un fail muy estúpido Cuando ves el, el, el video Vas a ver lo estúpido que, su, que fue ese fail Ok, pasa pero me lo voy otra vez No, 32 Me olvidé de tocar la orbe, la orbe Maldición Viste que viste que hay una parte Que tenés que tocar una orbe así muy rápido Bueno, no la puedo tocar Jota madre, ¿Vos, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es tu mayor récord? Jota sí, oh, madre, ahí va. Tengo que decir que no sé cómo es la canción de este nivel porque todo lo, lo, todo lo platican en el modo práctica. No sé copias, entonces no sé cómo es la canción. Eh. Oh, 53% Esa parte siempre perdía Bueno, no me voy a enojar porque en esa parte siempre perdía y, y, y está bien No fue un fail estúpido como, como los de antes Ok, llega el descanso. Llega el descanso. Al del, viste que el 60 y pico por ciento hay un. Andes? ¿Descanso? En ¿Donde parece que está roba. Sí, donde todo se lichea. Sí. Tipo el del 77%. Ok. ¿Fuera Ok troll? Ok. Esperaba de todo menos Fuera trouble, pero bueno, no pasa nada. 22. ¡Ay, no! <ríe> ¡Ese wey, ese wey es re tramposo! ¿Qué, tra ¡Qué tramposo! ¿Qué es ese wey de mierda? Ah, ¡Mierda, qué lástima! El poder de haber hecho un fluqueo. Bueno, no pasa nada. Sería un fluqueo desde el 55. Yo, el único fluqueo que hecho yo el primero que hice fue en la Acrópolis, no hice ningún otro más, porque yo soy el antifluqueo man. Ok, otra vez llegué al, al descanso. A ver. Otra vez llegué al, al, al descanso, al taekabreco, o como lo quieras llamar. A ver si esta vez me, me sale maldición. Ese güey lo odio, en serio. Es la única parte. Es la última parte difícil. A ver, a ver si le puedo pasar maldición. Que si lo hago, gano. No, otra vez, no metió, no. ¿Cómo odia ese wave? ¿Cómo odia ese wave? Joder, ¿por qué le hicimos práctica? Ay, <ríe> oh, no. <risa> no te la puedo creer que... Okay. ¡Oh, mierda! ¡Ah, puta madre! Tengo que tener cuidado entonces. Llegué dos intentos seguidos al take a break y impartí dos veces en el mismo lugar, fue muy triste. No, la verdad sería bueno un empate. Ah, fuck. En el intento es que decís Chichi es mi último intento, eh, que, que, que conste. Bueno, a ver si es que te lo pasas, aunque creo que te lo vas a pasar porque... Yo no soy tan... A, yo, vos no sos tan asco con el güey como yo. Oh, concha, esta madre Ay, no A ver si pasa wave, por favor Ah, ¡Oh, no, ya, ya perdí, ya perdí La puta madre No puedo creer que haya muerto Qué asco de wave, qué asco de wave, boludo Bueno La verdad no me esperaba esto, un empate Pero me que... No, la verdad que yo tampoco <risas> oh, No te lo puedo creer ¿Así que me empataste Me empataste oh, Interesante, interesante, bueno Así que parece que tendré que hacer meta de likes ¿Cuántos likes? ¿Qué, ¿Qué te parece 10 likes en cada video? Mira de, de esto no van a tardar ni dos días en llegar a 10 porque Tú lo no vas a decir que tiene que pasarse el mío y así Y son capaces de ir en ese mismo instante Y bueno, la gente le dio like al video de Acrópolis porque cada Por cada ataque que hizo Así que no sé si voy a llegar a los 10 likes tan rápido ah. No, 25, no, no, no, no, no. no. Mi, mi video no va a llegar a 25 otra vez, ni, no, no creo. 15, 15 likes. Entonces somos 15. 15, 15 likes cada uno. ¿Qué te parece? Digo que con 15 likes está bien. Ok, dale. Así que ya saben, si quieren que hagamos un desempate con C-Dash en Fear Me, ambos videos tienen que llegar a 15 likes. ¡Ambos! Perfecto. Bueno, entonces 15 likes para, para el desempate Que vamos a jugar Fear Me Vamos a ver quién le teme a quién Seguramente No, nosotros dos le vamos a temer al, al, A la transición de 65% ¿Cómo de esa transición? Pero bueno, no pasa nada No, a mí no agarra... Sí, sí, ya sé cuál es el 85% eh, a, a, mí, a mí no me, no me pasa ese bug, no no sé qué es eso. Bueno, sí, decídame que perdí dos veces en el mismo lugar acá en Freedom. Es que si no era por esa estupidez, yo me lo hubiese pasado dos veces. Qué ronca. Eh, bueno, pues supongo que sería todo, ¿no? Ahora tenemos hasta el domingo, ¿no? De regresas Eh, sí, voy a ver si le puedo subir este, mañana el video. <risa> Entonces, este, subimos el domingo. Bueno, no sé, ustedes ya lo deben saber. Bueno, este será. Nos vemos en la próxima ocasión. Chao. Chao. Suscríbete, suscríbete, suscríbete, suscríbete, suscríbete, suscríbete, suscríbete, suscríbete, suscríbete, suscríbete.